Hoy tenemos luna llena. No la pueden ver bien en la cámara, pero se ve bastante bonito en, en, con los ojos. Vamos a entrar a un centro, que son los baños calientes japoneses. Y bueno, por cuestiones de privacidad no voy a poder mostrarles por dentro. Estoy en un piso de tatami. Tatami. Y allá abajo están los restaurantes. No puedo pararme a todo. Nos alejamos de este lugar. Nos tomamos un buen baño. Debajo de un baño con la luna llena. Y ahora nos alejamos. Vamos a ver qué comemos. Y con esto se acaba el día. ¿Y qué, qué, qué, qué? está! ¡Yo gota. Encontré un PlayStation 4 usado por 200 dólares. Y un PlayStation 2 por 33 dólares es una ganga. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? es やっぱ。第2